Entonces, hoy día tenemos una conversación de core sobre la equidad racial con los departamentos del condado. Tenemos tres invitados hoy día. Nuestros invitados son Najib Camille del, del Departamento de Servicios Humanos, Sven Stafford de la Oficina Administrativa del Condado. Y, y Valerie, Valerie Compson, del Departamento de Aprobación. Yo soy Nicole Lezen y estoy, estoy con mi amiga y compañera, Nicole Young. Nosotros somos las consultoras locales que facilitan la iniciativa que se llama de la, de la uh, iniciativa de CORE. Como muchos de ustedes saben, CORE es un uh, enfoque de impacto colectivo para todas las personas de toda la vida y todo nuestro condado. Y como ustedes pueden oír, nuestros eventos de CORE se celebran en inglés y en español bilingüemente. Eso es gracias a los talentos de nuestros miembros del equipo, este alarma que está dando la interpretación simultánea. Isela Carrasco, que está traduciendo los chats al español. Gracias, Nicole. Y como mencionó Nicole anteriormente, CON representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Empezó como un modelo de financiamiento que adoptó el condado en 2016. Ya han pasado cinco años y la ciudad y el condado. Tendrán su uh, próxima solicitud para uh, propósitos, propuestas, pero también se ha vuelto un movimiento mucho más amplio tratando de la salud y el bienestar en el condado de Santa Cruz usando un, empaco, un enfoque de impacto colectivo. Y por medio de muchos comentarios, perspectivas de diferentes personas, uh, aliados durante todo el condado, sin fines, sin fines de lucro, grupos comunitarios, desarrollamos estas declaraciones de misión y visión que ven aquí, centrados en la acción colectiva, prosperidad, uh, la responsabilidad compartida y la equidad uh, en el centro. Y cuando nosotros hablamos de la equidad en core y de la salud y bienestar equitativa, que todos durante toda la vida en todo el condado tendrán, tengan oportunidades para experimentar estas ocho condiciones interconectadas para la salud y el bienestar que todos tienen que uh, tener las oportunidades para aprendizaje de por vida, la movilidad económica, familias prósperas, a estar conectado a la comunidad, ambientes saludables, vivir en una comunidad segura y justa, y tener vivienda estable. Todo esto lo consideramos muy interconectado. Es muy difícil, por ejemplo, lograr la salud y el bienestar sin hablar del ambiente o, o el sistema de justicia criminal o um, la vivienda muy seguido hablaremos sobre estas condiciones de core juntos y cómo operan juntos siempre con la equidad en el centro y eso significa que realmente tratamos de practicar y hacer un hábito examinar cómo no solo nuestras creencias individuales y nuestras oposiciones las políticas las prácticas Dentro de las organizaciones y entre sistemas, cómo pueden estar ayudando estas metas o quizás sean esas barreras para crear esas inequidades y esas brechas en nuestros sistemas. Estamos muy emocionados de tener esta conversación hoy sobre la equidad racial y el trabajo que está ocurriendo en el condado. Vamos a oír sobre uh, de algunos de los departamentos de condados y la meta es de tener este tipo de esta conversación continuamente con otras organizaciones. Algunas cosas que queremos que hemos incorporado en nuestro trabajo en CORE. Hemos tenido varias pláticas con, de, con un café, entrenamientos, talleres que se han enfocado en la equidad racial en particular uh, hace ya un par de años, um, especialmente durante este último año, cuando hemos empezado a tener estos eventos virtuales por el COVID. Y esto ha sido útil en nuestro trabajo. Y quiero que piensen en ello cuando oyen a nuestros invitados. Pensar sobre algunos de estos términos, definiciones, lo que significan para usted y para su organización. Lo encontramos útil comprender y crear la distinción entre la diversidad, la inclusión y la, la equidad. La diversidad pensamos de diferentes personas y perspectivas. Uh, hablamos de, las de los datos demográficos, de idea de la representación, nuestros personales, mesas directivas, el liderazgo y las personas a quienes servimos. Nos fijamos en las perspectivas de las personas. Tenemos una buena, uh, la diversidad es muy buena y es una meta que todos debemos de que trabajar hacia ello. Y, y, y la cultura, y, uh, la cultura no siempre será inclusiva, siempre hay oportunidad para que se oigan voces, voces que se comportan, el, eh, el poder. Y tenemos que fijarnos también en las políticas, las prácticas, las posiciones. Si las personas tienen la oportunidad de realmente participar en lugar de simplemente presentarse. Y eso automáticamente no nos hace llegar a la equidad y van a oír en un momento que pensamos que la equidad no sea tanto el proceso, es el proceso y los resultados. Y vamos a huir sobre esas cosas, escuchar de nuestros presentadores. Otras cosas que compartimos como una manera de crear una co te terminología compartida definir lo que queremos decir con la equidad racial y usamos ejemplos de uh, de la alianza del gobierno sobre uh, la raza y equidad. El condado está trabajando con GER. Ellos definen cómo cerrar las brechas de modo que la raza no, ya no podrá predecir el éxito de uno y mejorar los resultados para todos. Cuando hablamos de las condiciones de core, queremos llegar a un lugar donde no vemos diferencias en las condiciones de core que se pueden vincular a la raza, la etnicidad, el género, cosas así. Y eso significa que para cerrar las brechas y cerrar las brechas de equidad racial en general, tenemos que enfocarnos en las comunidades de color, a enfocarnos en mejoras y pasar más allá de simplemente proveer más servicios. Pero cómo podemos transformar nuestras políticas, instituciones y estructuras. Y algunos de ustedes quizá piensen o se preguntan por qué el enfoque en la equidad racial. Hay otros aspectos importantes. y si estamos de acuerdo, pero queremos enfatizar que comenzamos con raza nos enfocamos en un enfoque antirracista explícitamente, pero no exclusivamente. Nos tuvimos que esforzar para desarrollarnos y cuando sería que nos suponemos que las gentes conocen ciertas cosas y tenemos cuando ser explícito que nosotros realmente estemos desarrollando ese vocabulario. Y hábitos para tener un enfoque explícitamente antirracista y al creerlo, creemos que también estamos tratando con algunas de las otras inequidades y algunas personas le, le llaman un enfoque, un, un, un, algo enfocado. Pero este enfoque también mejora. El, los resultados para todos, de todas las razas y géneros y orientaciones porque hay tantas otras formas de opresión e inequidad que todos eh, se puede uh, vincular al racismo. Es la equidad es un proceso y un impacto y tenemos que realmente para crear esos Uh, en esos enfoques para crear esos uh, cambios transformativos. Entonces, antes de empezar nuestra conversación, queremos uh, repasar algunos acuerdos en grupo que le pedimos a todos en esta llamada que estén de acuerdo. Los hemos usado en varias de nuestras conversaciones de core. Cuando nos enfocamos en la equidad racial, estas son una adaptación de una consultora con quien trabajamos antes junto con algunas de las nuestras que hemos usado. Queremos que todos compartan el tiempo para hablar. La mayoría de hoy van a escuchar la conversación que ocurre entre Valerie y Sven y Najim pero también tendrán ustedes oportunidades de hacerles preguntas. Estén conscientes de cuánto tiempo estén ustedes utilizando. Acepte sentirse incómodo o incómoda. Tome los riesgos. Uh, haga las preguntas. Si usted nota reacciones a lo que usted está oyendo, note la reacción, pero no la descuente o trate de resolver el problema inmediatamente. Porque ahí es donde ocurre el aprendizaje. Les animamos a hablar de su propia experiencia y es una, una forma sencilla de decir, use declaraciones de yo. No podemos hablar de parte de todos, pero si no tenemos antecedentes semejantes, no podemos suponer de que cada persona ha tenido las mismas experiencias, que escuche plenamente y esté presente. Vamos a ir a algunas cosas fascinantes. Vamos a aprender mucho. Uh, vamos a pensar sobre pasos de acción que todos podemos tomar. Y también a tener curiosidad pedir aclaración en vez de juzgar. Si sí, sí uno oye algo y dice, ah, pues yo no lo diría de esa forma. Que sea un proceso compartido de aprendizaje. Y también hay que separar la intención del impacto. Si usted oye algo, escucha algo que usted piensa es insensible o ofensivo. Em empezar a empe empiece con hacer preguntas para aclaración y no pasar a una, a una asunción que todos honren la confidencialidad. Si estamos grabando las sesiones de hoy, si hay algo que usted quiere compartir a ah, que si sí pensamos divulgar esta grabación con las personas que se inscribieron, pero no pudieron participar en vivo. También debe de estar consciente del detalle que va a compartir y también cuide de sí mismo. Algunos de ustedes quizá escuchen cosas y a lo mejor le puede provocar emociones fuertes. Así que si necesita. Salirse por un momento, respirar, beber agua, apagar su cámara, haga lo que necesite hacer para cuidar de sí mismo, tanto durante como después de la sesión. Entonces, brevemente voy a preguntar, ¿todos esos son acuerdos que, a que todos pueden acordar hoy día? Sí, gracias por señalar o levantar el pulgar. Gracias. Entonces, Nicole, creo que puedes, puedes dejar de compartir tu pantalla por un momento. Voy a presentar a otra vez a nuestros invitados. Estamos tan agradecidas a los tres de ellos por unirse hoy. Najib Camille del Departamento de Servicios Humanos y Sven Stafford de la Oficina Administrativa del Condado y Valerie Thompson del Departamento de Probación. Cada uno de ellos ha tenido un rol de liderazgo en el trabajo de equidad racial en sus departamentos. Voy a empezar. Cada uno les voy a pedir cómo es ese, ese trabajo en sus departamentos y después van a tener una conversación entre ellos. Es como un ejercicio uh, de pecera, como le llaman. Podemos escuchar y ver también. ¿Cómo, cuáles acciones o próximos pasos considera usted que puede hacer uh, o cómo puede continuar su aprendizaje de lo que oye usted hoy día? Entonces, vamos a empezar con, Sven, con nuestro, nuestra primera pregunta. ¿Nos puede decir un poquito sobre cómo el condado en general, y los esfuerzos de la oficina administrativa del condado, ¿qué tipo de trabajo de equidad racial está ocurriendo? Usted tiene algo para enseñarnos también. Gracias, Nicole. Gracias por organizar y estar aquí. Es un privilegio estar aquí, sobre todo con Valerie Najib. Entonces, en el, la oficina de administrativa del condado, voy a hablar sobre dos aspectos. Uno es nuestro trabajo interno que hacemos durante, eh, por el, el plan operativo del condado y el segundo es el círculo contra antirracismo y la equidad social y racial y se está uh, formulando ahora. Entonces voy a compartir mi pantalla rápidamente para mostrarles a todos. Nuestro plan, el sitio web del plan estratégico en el año 2018 nuestra mesa de supervisores adoptó un plan de seis años administrativo de, de estratégico que uh, señala los valores del condado y es parte del plan. Tenemos un plan de dos años operativo, entonces apenas recién uh, presentamos nuestro segundo plan de dos años a la Junta de Supervisores el martes pasado. Y lo que el plan operativo es, consiste de, consiste de objetivos que cada departamento presentó. Entonces, las metas son ah, inteligentes. Y para esta versión del plan, en diciembre del 2020, la Junta nos dirigió a incorporar un lente de equidad en todo nuestro esfuerzo y teníamos la intención de hacer eso por mucho tiempo, pero fue muy bueno tener la palabra o el apoyo oficial de la Junta de hacerlo. Entonces. Lo que pasó fue que trabajé con Valerie, con Najib y con otros colegas en, en, por todo el condado y formulamos un entrenamiento para el personal para empezar a crear una terminología compartida sobre la equidad en el condado para dar algunas herramientas específicas sobre cómo podemos identificar las disparidades y crear uh, los, uh, los fundamentos y crear un plan tangible uh, de. Um. Entonces, los departamentos empezaron a escribir esos planes. Pasamos bastante tiempo en el comité con Valerie y Najib repasándolos, dando comentarios a los departamentos de cómo pueden los objetivos ser más fuertes y después terminamos con 80 objetivos dentro de este plan, que de alguna manera tratan de incluir la equidad. Entonces, en nuestro sitio web pueden verlos ahora, pueden uh, sortearlos por las cosas más externas que tienen que ver con comunicación y aso asociaciones y luego los internos los objetivos que tienen que ver con las instalaciones uh, sistemas <coughs> en el lugar de trabajo entonces dentro de dentro de estas metas y tratar de que sean uh, metas medibles lo que se puede medir se logra en cuanto a hacer el trabajo de equidad es interesante pensar del universo lo que no se mide no se puede hacer si no se mide no sabemos si hay disparidad no tenemos datos para que podamos tomar acción entonces les voy a mostrar una un objetivo que uh, me emociona mucho y eso es en, en cuanto a la división de reciclaje y para los que no les interesa el reciclaje, yo les animo muy fuertemente que lo lean para diciembre del 2022 a uh, los trabajos públicos van a desagregar a los desechos. Um, para uh, disminuir la basura y aumentar el reciclaje. Y sabe, sabemos por todo el condado cuánto reciclamos, pero no sabemos la información por ruta cuando pasa el camión de la basura, porque en este país estamos tan divididos físicamente, creo que esta información nos va a proveer mucha información interesante sobre cómo podemos aumentar la, la desviación para crear uh, alcance más culturalmente competente. Entonces, una de las cosas que es interesante en este plan es algunas de estas ideas que uh, están uh, más desarrolladas en otros departamentos y traerlos al, al resto del condado. Entonces, sí, recién sonó mi mi timbre de cinco minutos, así que le voy a dar la palabra otra vez a Nicole. Gracias. Me encanta cómo hizo usted esta conexión entre la, el reciclaje y lo que es el alcance culturalmente competente, diferentes estrategias. Me encantó como ustedes enseñó ese ejemplo. Najib, ¿quiere pasar usted ahora? Darnos sobre su vista general, sobre cuál es el trabajo que está pasando con ustedes en los servicios humanos. ¿Cómo no? a ver, parece ser que no puedo compartir mi pantalla. Nicole, a ver, recién lo hice co-anfitrión. All right. Awesome. Ahí está. Gracias. Una gran manera de empezar, Sven, con el trabajo que la oficina administrativa está haciendo. Antes de empezar yo, con lo que nosotros lo que hemos empezado en cuanto a un enfoque en los servicios de familias y niños. Quiero reconocer que estamos en las tierras ancestrales de los Solones y el Opolution y Amamutsen tribus, y todas las personas indígenas de la tierra sobre la cual está el condado de Santa Cruz. Esto es muy importante cuando empezamos nuestras conversaciones, sobre todo en cuanto a la equidad racial. Todos tenemos que reconocer que. Todas las comunidades deben su existencia a las comunidades indígenas. Ellos contribuyeron sus esperanzas y su trabajo para el momento en que estamos ahora. Algunos lo hicieron contra su voluntad en esperanza de una mejor vida y otros nacieron aquí y otros han vivido aquí en esta tierra uh, por generaciones. To, quería tomar un momento para reconocer eso y que también quería poner un marco en el trabajo que vamos a hablar, que es constante este trabajo. La equidad racial es una jornada que es difícil uh, y duro. El tema de racismo empezó en el año uh, 1619 cuando se trajeron esclavos a la colonia de Virginia o quizá empezó en el año 1526 cuando hubo una expedición española para traer a lo que es hoy Carolina del Sur a los esclavos. Usted está pensando, bueno, tienen 400, 500 años para crear este tipo de contexto raci racista. Esto no nos va a llevar un par de de meses o un año, no nos va a tomar ese poquito de tiempo para mejorar. Es el principio de este trabajo. Quería uh, anticipar lo que iba a decir con mencionar eso, y en cuanto al trabajo que estamos haciendo, es cambio incremental. Como mencioné, tenemos esta historial tan larga. Y uh, el sistema de cuidado uh, de los niños de tutela es parte de esto. Tenemos que tratarlo con pedacitos pequeñitos para que lleve a un impacto más grande. En cuanto a la vista general del trabajo que empezamos, queríamos, queríamos enfatizar la raza y la equidad, las personas, la cultura, uh, de organización, las políticas y las prácticas y los sistemas. El sistema de uh, cuidado de niños de tutela es un sistema, un parte de un sistema más grande. Estos son áreas generales en que queremos uh, enfocar nuestro trabajo y dentro de eso tenemos un marco en cada uno de esos campos. No voy a repasar cada parte, pero lo pueden ver. Se trata de tener una comprensión, comprensión compartida del vocabulario, fijar prioridades de equidad racial, a las, a desmantelar políticas que están per, perpetuando la inequidad y el análisis de los datos es una parte crítica de lo que vamos a hablar. Y esto aquí está en español a caso de que alguien lo quiera en español y todos estos materiales ya se han enviado a todos. Y antes de que yo le dé la palabra a Valerie, nomás quiero decir en cuanto al trabajo que empezamos, se está orientado hacia la acción. Tenemos que pasar más allá del el taller que tenemos cada año o cada dos años. Y enfocarnos en cuáles son las acciones que nosotros podemos hacer para empezar a movernos hacia ser una organización antirracista. Estas son algunas estrategias o metas que estamos viendo. Hicimos mucho trabajo en los datos, en el análisis de datos pasados. Voy a hablar más de eso más adelante. Empezar a ver algunas de las políticas y prácticas. Y tenemos que hacer el, el cambio de sistemas, a trabajar con otras agencias colaboradoras, crear relaciones con ellos en las comunidades donde se, los niños se están quitando de la casa. El y este es el trabajo que uh, el departamento de niños y familias ha empezado. Gracias, Najib. Me gusta como usted hizo el marco, cómo está empezando sobre las personas, las culturas, los sistemas. Uh, y ese marco, uh, ese marco que están usando es muy útil. útil. Uh, lo vamos a compartir después porque. Um, Toma tiempo de leerlo y comprenderlo, pero nos encanta esta estructura que están usando. Gallery, quiere darnos usted su, um, ¿cómo es el trabajo de equidad racial en la aprobación? Absolutamente. Sí, Nicole va a compartir su pantalla y adelantar las diapositivas. Lo que yo quiero compartir con ustedes en cuanto a la aprobación, lo que estamos haciendo internamente y externamente. Y les agradezco a todos aquí tener un interés en esto. Realmente enfocarnos en la equidad racial en su trabajo. Voy a hablar sobre qué quiere decir ser uh, tener acción en su proceso junto con otras agencias u organizaciones. Entonces, en nuestro departamento de aprobación, una de las cosas en que nos en, ten, confiamos mucho en los datos, tanto cualitativo como eh, cuantitativo. Cuando hablamos de la cuantita, cuantitativo, donde hay que intervenir en los sistemas, <coughs> Si uno entiende, entiende la información demográfica. Esto es solo un ejemplo de la información demográfica. Servimos a adultos y jóvenes. Tenemos que saber cuál es la información demográfica del condado y cómo se compara esto con la población que estamos sirviendo y vemos disparidades. Entonces, ¿a dónde vamos en nuestro departamento? Nuestro jefe. Nos está dirigiendo en una iniciativa de equidad racial que vamos a seguir haciendo durante este siguiente año. Cuáles son nuestras contribuciones a la equidad internamente y cómo podemos trabajar con nuestras organizaciones aliadas, sea el condado o basadas en la comunidad, así como incorporar la voz de jóvenes y de las familias que servimos. Esto les da una sobrevista o un ejemplo de nuestro plan de básicamente comprender y alinear los valores de nuestro personal y cómo esto contribuye a los resultados. Y después llegamos a nuevas políticas y prácticas. Y es, es un ejemplo de esto en español. Entonces, en la división de adultos, es simplemente un ejemplo de la información demográfica. Quiénes estamos sirviendo en cuanto a raza, etnicidad y el género, ya sea masculino o femenino. Próximo. Y después queremos saber cuál es el tipo de probación. Entonces, quiénes estamos sirviendo. Tenemos que saber de dónde vienen las personas, cuáles son los cargos y eso nos puede decir qué tipo de necesidades tienen las personas y tratar de apoyar a las personas a quedarse en la comunidad seguramente. Y como ustedes ven, están aquí muchos, la mayoría en el, la categoría de delito menor. Esto nos enseña cómo vemos disparidades en nuestro departamento. Uh, tocante a las revocaciones. Tenemos constancia de las revocaciones. ¿Quién tiene el, el número mayor de ellas? Y por último, estamos viendo cuál es la tasa de reincidencia. ¿Quién no ha tenido éxito en la comunidad? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? dónde y cómo podemos intervenir en nuestro sistema para crear oportunidades equitativas. Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos uh, una disminución de, pero estamos viendo uh, una disminución en la población blanca y latina, pero un aumento en la población afroamericana. ¿Y dónde estamos viendo los aumentos? En la división de jóvenes. Queremos ver otra vez lo mismo, cuál es la etnicidad, el género de las personas, los jóvenes a quienes servimos y cómo se presentan en nuestro sistema. Otra vez, sabemos que tenemos una mayoría de jóvenes. Uh, la gran mayoría tienen cargos de delito menor. Queremos saber cuáles son sus necesidades de modo que sepamos con quiénes estamos trabajando y cómo podemos servirlas y esto esta disminución en nuevas órdenes de colocación el universalismo enfocado en el año 2015 teníamos muchos jóvenes que los estaban sacando de sus hogares y queríamos disminuir eso. Usamos los datos cualitativos de los jóvenes a quienes servimos, cuáles eran sus necesidades ¿Qué les faltaba en el sistema? ¿Qué faltaban los servicios ofrecidos para que pudiéramos desarrollar un programa o una intervención para reducir a que los quitaran de la casa? A para los jóvenes latinos, quienes estamos enfocando, pero también logramos un resultado en general, una disminución para todas las demás razas y clasificaciones y eso es el uh, enfoque de universalismo. Si uno se enfoca en el um, población más necesitada, eso ayuda a todos. Entonces, cuando se si puede pasar, por favor, a lo anterior, cuando hablamos de la equidad, ¿qué significaba ser, a proveer servicios um, accesibles a todos los niños, pero sobre todo los jóvenes latinos? Entonces también estamos haciendo algo semejante junto con nuestros um, nuestros aliados, la oficina del condado de educación con cab, trabajando con nuestros aliados comunitarios para proveer servicios uh, para los jóvenes para uh, un enfoque socioemocional que vimos en los datos que era un dato, una necesidad muy alta. Entonces, ¿dónde vamos nosotros con nuestra iniciativa? Seguimos con la innovación y mejoras de sistemas. Queremos aumentar la capacitación con reuniones de la, del departamento. Mejorar la planeación de reentrada y de transición y tener éxito. E, igual como del lado de los adultos. Uh, para poder apoyar a los adultos en la comunidad y darles acceso equitativo en un solo lugar y también seguir creando oportunidades para apoyar a los jóvenes, los adultos y las familias durante el COVID para darles una idea de cómo usamos los datos a la aprobación para llegar a, a logros o resultados equitativos en la comunidad. Gracias, Valerie, Agrade Agradecemos mucho como usted indicó, cómo se pueden usar los datos como un lente de equidad y dio unas, unos ejemplos del universalismo enfocado. ¿Puede explicar lo que es revocación? Es cuando uno no cumple con la revocación. Entonces, es una revocación. Usted tiene que ir otra vez ante el juez porque su aprobación no está yendo bien. Y me encanta como los tres de ustedes hablaron, no solo el valor en cuanto a datos, pero también examinaron valores, um, cómo eso nos lleva a los, los cambios a nivel de, de sistemas. Entonces ven, va a empezar la conversación, entonces lo. La próxima parte de esto es hablar del progreso y voy a ayudar a facilitar un poquito y espero uh, que Najib y Valerie nos uh, ayuden. Nosotros tomamos el, como la oficina administrativa, nosotros tomamos el crédito, pero son ellos realmente que están haciendo el trabajo en el condado. Uh, cuando señalamos éxitos. Uh, por ejemplo, a la, la salud pública en cuanto a las vacunas. Esto fue algo de mucho orgullo que hicieron ellos las conexiones, sobre todo en el sur del condado, fue nuestra distribución de vacunas fue una de las más equitativas en el estado. En cuanto a las instalaciones del condado, recién compramos el edificio de West Marine en Watsonville, que es... Uh, nuestra inversión más grande en el sur del condado, probablemente desde siempre y otra cosa, cosa que quiero mencionar es que estamos haciendo uh, haciendo una transición a uh, la oficina de los defensores públicos uh, y ese proceso tiene que ver con uh, Pedir uh, perspectivas de una gran uh, diversidad de uh, personas en la comunidad del sistema de sobre el sistema de justicia y en los paneles de entrevistas también que ocurrieron en la semana pasada. Tuvimos un grupo diverso de personas entrevistando y calificando a los candidatos que se presentaron entonces, creo que este proceso va a resultar en, en uh, un defensor público que será un buen representante, no solo de los clientes, pero de la comunidad también y parte de los comentarios que hemos recibido a medida que hemos desarrollado el plan operativo. Es que realmente se ha tratado de cuál ha sido el proceso, quién ha podido participar, quién puede producir ideas o sugerencias, cómo se, re, cómo se formulan, cómo se refinan para el plan. Esto es algo que tenemos que evaluar, no lo hacemos perfectamente, pero. Pero pensamos en estos procesos y cómo mejorarlos y eso es parte del progreso que ha ocurrido durante este último año en nuestra oficina. Pero tendría mucho interés en saber de Najib, sobre todo sobre del lado de los niños de tutela. Gracias. Ben. Sí, <ríe> en cuanto a los uh, servicios de niños y familias, desarrollamos uh, el equipo central de la equidad racial, que es personal de diferentes niveles de la organización y programas. Y eso fue una parte muy importante porque este trabajo necesita ese tipo de de diversidad, de experiencia y comprensión y conocimientos y experiencia. Eso fue algo muy importante que creamos a finales del año pasado, hicimos un análisis profundo de los datos sobre la equidad racial en nuestro sistema, viendo puntos claves de decisión por todo el sistema de tutela y estamos viendo disparidades. Y también desarrollamos nuestro boletín trimestral para el personal sobre la equidad racial. Y la meta de eso es de dar a trocitos de conocimiento, de valores, de, de inspiración, de comprendimiento sobre los temas de equidad racial. También recientemente uh, actualizamos la capacitación para los informadores obligatorios. Eh, las llamadas que llegan a nuestra, a nuestra a oficina en cuanto al abuso infantil sospechado, <coughs> agregamos más información con el enfoque sobre, hay recursos ahí en la comunidad que pueden potencialmente ayudar a una familia y pensar un poquito más profundamente en lugar de simplemente uh, inmediatamente hablar a la línea. Y nuestro equipo de liderazgo, que son gerentes, analistas y el director, han pasaron por una capacitación de visiones. El condado contrató un consultor de, raci de equidad racial y todos tomamos el entrenamiento. ¿Cómo podemos tener conversaciones sobre la equidad racial? Y cuáles son algunas de las cosas que se presentan cuando uno tiene personas de color en uh, posiciones de liderazgo y a veces puede que sea solo uno o dos de nosotros y cómo podemos tener esas conversaciones. Y parte de, ese, de esa capacitación fue dividirnos en grupos uno para el, el personal de liderazgo, para las personas de color y otro para los blancos. Tener información, digo, en conversaciones muy enfocadas sobre lo que experimentamos en el lugar de trabajo y qué tipo de terminología usamos cuando trabajamos a mar, cuando trabajamos con un personal diverso y cómo eso nos puede impactar a todos. Y este entrenamiento se va a dar ahora a los supervisores y al personal también. Y la última cosa que voy a mencionar, y las Nicole, Nicole la mencionó aquí, uh, el, el condado tiene una membresía uh, con la organización GEAR, que es la Alianza Gubernamental para Raza y Equidad. ¿Cómo podemos volvernos más antirracistas? Hay jurisdicciones en todo el país que son y parte de, de GER y podemos tener conversaciones y recursos, intercambio de información entre jurisdicciones sobre lo que están haciendo en cuanto a la equidad racial y la meta es de tener acceso a estas herramientas para adelantar el trabajo que estamos haciendo. Y esto no es todo Mencioné solo algunas cosas que hemos hecho en cuanto a políticas y prácticas también nos, nos emociona mucho ver algunas señas iniciales de progreso, pero por supuesto tenemos mucho más que hacer. Si puedo dar seguimiento rápidamente en cuanto al equipo central de la equidad racial y la capacitación de visiones. ¿Usted encuentra que las conversaciones están limitadas a ese espacio o están empezando a oírse en todas las divisiones? Sí, definitivamente ha traspasado a otras partes del departamento. Lo que tratamos de hacer en cuanto al equipo central y cómo hablamos a la división, la, el equipo central se está uniendo para hacer este trabajo y compartir esta información con la división y es la responsabilidad de todos nosotros de sur, hacerlo surgir en el trabajo que hacemos regularmente. Vemos conversaciones ocurrir en diferentes niveles. Más aparte del nivel de liderazgo y del equipo central. Y cuando uno empieza a hablar sobre esto y la gente se empieza a volver más consciente de esto, esto es la parte muy importante del trabajo. Es uno sur hacerlo surgir en todos los lugares donde interactuamos y también que todos comprendan que es el rol de todos, la responsabilidad de todos, no solo el consultor, Oh, el del equipo central. Eh, todos tienen que hacerlo. Eso es muy importante. Yo sé en nuestra oficina estamos por contratar un nuevo analista y por primera vez el personal ejecutivo le pidió al analista que querían en su colega eh, y eso lo encontré eh, o algo muy importante que ha ocurrido un cambio y cuando el, el analista y el equipo, cuando ellos dijeron a sus prioridades, representante de la comunidad fue la primera prioridad. Y esto es algo que yo creo no hubiera surgido hace un año. Entonces creo que por medio de estas cosas estamos empezando a ver estos cambios. Entonces. Uh, le voy a pasar la palabra a Valerie. Hemos oído un, unas cosas muy excelentes de Valerie en su presentación. Yo sé que hay mucho trabajo que sigue ocurriendo. Sí. Y hasta cierto punto, um, aunque la pregunta es, ¿cuáles son algunos éxitos? iniciales el progreso puede empezar ahorita mismo. Ahora donde estén en cual sea la agencia o sus datos, sus indicadores, hay una necesidad. Siéntese con libertad de empezar ahorita mismo, hoy día, pero yo diría que el departamento de aprobación realmente nos beneficiamos de éxito hace 20 años cuando nos, nos unimos a la um, Fundación de Annie Casey, tratar de disminuir el uso de detención para los niños y ha habido una mejora de 67% del uso de la detención. Y ¿Cómo podemos mejorar? Y creo que nos beneficiamos de tener una serie de gran líderes que pudieran uh, considerar esto en nuestro trabajo, tanto del lado de adultos como los jóvenes. Algunas muy buenas señas, reinvertir en el personal, al tener la, la iniciativa de raza y equidad que se está implementando por el personal en todos los niveles de las lecciones que aprendimos de este trabajo desde hace 20 años. También la mejor manera es de invertir en nuestro personal. Eso es una de las cosas más partes, um, más importante. Nosotros mandamos datos cada mes al departamento, por todo el departamento, a la supervisión de juvenil y la división de adultos para que todos puedan ver dónde están las disparidades, qué está funcionando bien. Y eso ayuda a informar a cómo desarrollamos las estrategias. Creo que una de las fortalezas y pro es lo es mucho más fácil ahora, por alguna razón, trabajar con nuestros uh, aliados comunitarios, otros aliados, ya sea la tutela, el sheriff, este, la oficina administrativa, quien sea. Las gentes ahora vienen a esta conversación más fácilmente y los datos ayudan a apoyar la conversación, alinear las conversaciones, las contribuciones. Nosotros sabemos que hay algunas personas que nos pueden apoyar en la comunidad. Esto es lo que vemos en nuestros datos y aquí es donde necesitamos ayuda y apoyo de nuestros uh, aliados. Esto nos ha ayudado mucho con nuestro trabajo, junto con nuestros aliados. Y otra cosa que quiero mencionar es que uh, la participación auténtica de los jóvenes y familias en el trabajo que estamos haciendo saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las brechas en la comunidad, cómo lo están experimentando a opuesto de que las, los sistemas normalmente le decían a las personas lo que ellos necesitaban. Ahora le estamos preguntando a ellos qué necesitan. Y luego informamos a nuestros aliados para que ellos puedan comprender lo que las personas a quienes servimos nosotros nos dicen para que aprendan y creamos estrategias y creamos programas o cambiamos políticas o prácticas basado en lo que uh, funciona y no funciona. Entonces, para nosotros hemos visto en general. Vemos reducciones en las personas. Uh, hay menos crimen uh, menos personas que estamos supervisando. Uh, las muchas de las necesidades se tratan de lo socioemocional y si podemos tratar eso con nuestros aliados realmente podemos ver algún cambio algunos cambios entonces creo que el enfoque que está alineado con lo que están haciendo en uh, los, de, todos los departamentos, alinear nuestras contribuciones, nuestro ciclo de trabajo juntos para lograr los mismos resultados y llegar al punto en que todos estamos operando bajo una sombrilla de resultados. Y yo creo que el trabajo, uh, bajo el trabajo que Sven está dirigiendo de la oficina uh, administrativa nos ayuda a alinear estos resultados para que todos uh, experimenten el bienestar en la comunidad. Y lo último que quiero decir es que hemos comprobado por nuestros datos que nosotros podemos hacer cambios de sistema dentro de la aprobación y no uh, poner en peligro la uh, seguridad pública a medida que hagamos esos cambios basados en la raza y la equidad. Oh, no sé de los demás, pero a mí me encantaría oír esto todo el día. Tanto y tanto bueno en lo que todos han compartido hasta ahora. Entonces, uh, un, un sentido uh, de progreso inicial, el progreso empieza ahora, pasos pequeños. Yo sé que Usted nos va a dirigir a la siguiente pregunta y voy a sugerir a Najib y Valerie. <coughs> Creo que tenemos un poquito más de tiempo. Podemos combinar las preguntas dos y tres, los desafíos y qué están haciendo ustedes para prevenir que se vuelvan barreras. Sí, cómo no, yo voy a ser muy breve para permitir más tiempo. Ah, sí, cuando pensamos de los desafíos, vamos a pensarlo de una forma dinámica y también pensar lo que quiere decir resolver desafíos de una manera colaborativa para que podamos hacerlo juntos. Sabemos que la equidad racial y el trabajo se necesita porque casi todos nosotros trabajamos en sistemas por lo menos los sistemas públicos estamos, están creados en las prácticas uh, o fundados en las prácticas racistas. Bueno, entonces, ¿por qué trabaja para la aprobación? Porque yo creo que las, las, los sistemas pueden cambiar porque son creados por personas y las personas pueden cambiar, pero lo tenemos que hacer en, en asociación para que puedan cambiar. Cuando pensamos en los desafíos y lo que implica tratar con las barreras, yo quiero saber de Sven y luego de Chief, cómo ustedes ven esas barreras en sus esfuerzos de tratar con esas barreras con um, la oficina administrativa y luego um, gracias Valerie. Cuando, cuando hablamos de un desafío personal y luego más organizativo. Personalmente, para mí, como un hombre blanco, uh, cuando hablo de la equidad y también la realización de que no lo podemos dejar todo en manos de las personas de color que tengan la responsabilidad de esta conversación, tratando de ver. Cómo yo puedo trabajar en este espacio y en la posición en que yo estoy. Una de las, una cosa buena que he leído es esta idea de. De una. Un filósofo que que habló sobre uh, una. Como señaló Nachi, esta conversación ha ha ocurrido ya por cientos de años. Primero hay que escuchar y eventualmente cuando uno se da cuenta, uno dice algo, la gente reacciona y uno se vuelve parte de la conversación y es su responsabilidad de adelantarlo y tratar de lograr algo. Cuando uno se sale la conversación sigue adelante creo que todos nosotros en este espacio nos podemos preguntar qué, qué podemos hacer para contribuir a la conversación y en cuanto a la organización creo que el condado está es una una institución grande tiene cierta inercia en ella y Sí puede moverse rápido si quiere, pero es difícil. Entonces el desafío más grande creo es cómo, res, cómo resistir desde volver a la normalidad. Que tenemos, me gustó como Najib dijo, las pequeñas acciones, yo creo que esas pequeñas acciones son las que realmente importan. Tenemos estos 80 objetivos, son como 80 uh, acciones pequeñas, y ahora hay que hacer el trabajo. Uh, tratar de uh, determinar cuál es el apoyo que necesitan los departamentos, cuáles recursos necesitan para cambiar los sistemas en los, en los que están trabajando como Valerie y Najib han dicho, han dicho, todas estas son conversaciones muy importantes que hay que tener. Desde nuestra oficina, cómo podemos apoyar esto y asegurar de que estos recursos estén disponibles con el trabajo con provación uh, y el de Najib con el Departamento de Servicios Unidos uh, Servicios Humanos, la uh, membresía en GEAR. So, y viendo nuestro plan general y las estrategias de acción uh, de tener un lente de uh, justicia ambiental, y hay muchos procesos que van a empezar a ocurrir durante los próximos dos años. Y todo va a depender de nosotros de que esos procesos sean inclusivos y, y que realmente funcionen por la gran mayoría de las personas, todas las personas posibles. Gracias, Nachi. ¿Puede usted compartir cómo le va a ustedes energías tratando con los desafíos? Sí, rápidamente voy a mencionar dos. Por supuesto, hay muchos, pero voy a hablar sobre dos. Uno de ellos es realmente crear definiciones y comprensión compartidas y fundamentales del antirracismo. Valerie mencionó esto sobre el trabajo que están haciendo en la aprobación, pero una de las cosas que cuando las personas no tienen ese terminología compartida, tienen miedo de surgir. Tienen miedo de ofender a alguien o a lo mejor me consideran como tal y tal que soy uh, negativo o uh, una de las cosas que estamos tratando de hacer por medio del trabajo que estamos haciendo con el entrenamiento de visions también en nuestro boletín trimestral es crear la capacidad para que la organización pueda tener la conversación y la comprensión cuando decimos equidad o antirracismo o igualdad a opuesto de la. Uh, y el segundo desafío es tiempo. El, el sistema de tutela es muy orientado hacia la crisis. Y entonces, ¿cómo podemos asegurar de que no siempre estemos enfocados en uh, esta crisis y la siguiente crisis? ¿Cómo podemos apartar el tiempo o encontrar el tiempo para tratar con esto? Y esto nos refiere a tenemos que dedicar el tiempo, gastar el dinero, como ser miembro de GER, conseguir la consultora o gastar el dinero, ¿verdad? En lo que creemos. Estos son dos obstáculos principales que sí encontramos. Y cómo podemos contrarrestar esas barreras y me encanta esta esta cita no todo lo que se enfrenta se puede cambiar, pero nada se puede cambiar hasta que se enfrenta. No podemos movernos porque estamos paralizados, porque no sabemos qué debemos hacer o decir, pero si decimos que queremos tratar con la equidad racial, pero no hacemos nada, no se va a ir. Entonces lo que estamos tratando de hacer para contrarrestar las barreras es seguir haciendo surgir el tema de equidad racial en todos los espacios que estamos en todas las conversaciones que estamos teniendo, porque así las gente se vuelven más cómodas en hablar sobre esto y entender entender las definiciones. Otra cosa es presentar los datos, siempre tener esos datos actualizados uh, como un tablero, y empezar a profundizar los datos. La desagregación es muy importante cuando lo dividimos por raza, por etnicidad. Conectar los valores del trabajo social, el porqué de lo que hacemos. A veces estamos tan involucrados en el trabajo que nos olvidamos del porqué y hablar sobre el porqué en las reuniones. Y las barreras solo están ahí para superarse. A veces lo consideramos como cosas que paran el trabajo y ese no es el marco correcto. El marco correcto es de ver una barrera. Ok, ¿cómo puedo superarla? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo resolverla y pasar al siguiente problema? Y así es como podemos hacer el cambio incremental. Y lo último es otra cita de Adrienne Murray Brown. Es una autora excelente que habla sobre cosas como organizar. La ciencia ficción es simplemente una manera de practicar el futuro juntos. Sospecho que eso es mucho de lo que ustedes están haciendo, practicando los futuros futuros juntos, practicando la justicia juntos, creando nuevas historias. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad de crear un nuevo mundo. Después de esta presentación, espero que tengan algunas ideas y empiecen a hacer el trabajo. El tiempo de pensar ya se acabó. Gracias por dejarnos con esa Cita muy relevante. Uh, hubieron un par de preguntas y algunas en el chat. Queremos que hablen a ustedes sobre estos lo más posible hoy o quizá más adelante con el uh, correo de seguimiento. Pero una de las preguntas que se hizo como parte de la inscripción fue ¿Cuál consejo puede darle usted a un empleado de color cuando uno, un empleado de color no ve representación uh, entre sus colegas? Yo voy a hablar sobre ese. Sí, yo puedo decir, esta es mi experiencia todos los días como una mujer afroamericana en el nivel donde yo estoy. Yo veo, voy a juntas, casi nunca veo a nadie que se parece a mí. Entonces, bueno, primero trabajar con los aliados de todas las razas, de todas las etnicidades. No se trata de, um, de ofender a nadie, pero al contrario, donde yo necesito tener conversaciones que no serían iguales como las personas que se ven como yo pero trabajar con el liderazgo con quien yo trabajo por todo el país para apoyarme para seguir haciendo el trabajo. Uh, pensar con quién está trabajando uno, quiénes son sus aliados y así no es el tanto el, el uh, sentido de aislamiento, sabiendo que uno está trabajando con campeones que quieren hacer el mismo trabajo. Najib, ¿Tiene usted algo para añadir? Sí, dos cosas breves. Es importante seguir uh, surgiendo el tema de equidad racial. Yo sé que sobre todo si usted es la única persona que ah, aquí voy, aquí repito lo mismo como un disco rayado, ¿no? Pero está bien a repetirlo todo el tiempo. Porque encuentro que si empezamos a sentirnos como sigo repitiendo y repitiéndolo, la gente va a dejar de oírlo y se van a olvidar, sobre todo si usted es la única persona de color en su equipo. Eso es una manera, algo importante de seguir mencionándolo. Y la segunda parte es utilizar su su uh, supervisión. Tener esa conversación con sus supervisores sobre puedes. Se puede tratar de contra, la contratación, este ascensos, quién se está recibe un ascenso y quién no, dónde estamos reclutando. Hay maneras de empezar a tener estas conversaciones enfocadas con sus supervisores y también Asegurar de que uno no deje de uh, surgir, hacer surgir esos temas. Sven, le voy a hacer uh, una pregunta un poquito diferente. Alguien que se puede identificar como blanco, como usted ha hecho. Sven, como alguien quien puede ir a notar, eso es algo que usted hubiera oído o escuchado o visto, cuando hay ese tipo de desequilibrio o cuando hay un grupo que es ta, ta, que es más blanca que, que personas de color que uh, cuáles son algunas otras cosas que otros gerentes pueden hacer para equilibrar y crear ese ambiente inclusivo para que no se sienta así que, que la responsabilidad no siempre esté en la persona de color Sí, a great eso es una, una gran pregunta usted, y line line seguramente es, es una de las... A es una, it's una gran pregunta. Y ya, yeah, Najib tiene razón. Si uno no... Si usted encuentra a alguien... No tiene que ser uno mismo o pedirle a otra persona que lo mencione en la reunión. Encontrar algunos aliados que le apoyen de esa forma. Una de las cosas que hemos hecho en nuestra oficina es a rotar o turnarnos en cuanto a la facilitación de las juntas, que no sea siempre una persona o una posición que esté a cargo de eso. Y cada quien puede presentar su propia perspectiva. En cuanto a las cosas que le importan a usted mismo, yo creo que sí. Es la responsabilidad de todos nosotros de asegurar de que seamos inclusivos y esta historia la he contado antes, que yo nunca eh, como parte de como un ejemplo de mi privilegio. Yo muchas veces estoy en el salón y no digo nada y las personas me dicen usted escucha tan bien o oh, qué le pareció esto y y, es, y estoy seguro que esto no le ocurre a otras personas. Um, es muy importante que yo siga escuchando a las historias de no estar incluido y asegurar de que cuando estemos en esa situación de a hablar, preguntarle a las personas calladas, que su voz sea oída, escuchada y pensar sobre esos procesos. Gracias, Sven. Vi una, algo semejante, un chat que dijo de, es tan sencillo esa técnica, pero a veces es fácil olvidarse de pedirles a todos que contribuyan. Y hay una pregunta aquí sobre lo que usted dijo, se puede hablar sobre el comité asesor de las personas de color que está dirigida por el condado en la oficina administrativa? Sí. Dije que al principio iba a hablar sobre esto cuando en Sí, entonces tenemos un, un círculo sobre antirracismo, la justicia económica y so, racial y económica. Estamos formando apenas la, la, el comité con líderes comunitarios y que están participando en este comité. <risa> Tratando de. Uh, impulsar el cambio. Uh, de la mejor forma están un poco impacientes con el condado. Uh, el condado no está diseñado para cambiar rápidamente, entonces estamos en el proceso de escuchar ese grupo, aprendiendo, tratando de saber lo que tenemos que desaprender sobre uh, cómo funciona el condado. Ha sido una muy buena conversación y, y Seguimos adelante con esto. Ellos han indicado que ellos realmente quieren trabajar en ver el racismo como una crisis de salud pública y tratando de saber la mejor manera de que ellos puedan tener esa vista general sobre los determinantes sociales de salud y cómo podemos tratar con esos. No solo como el condado, pero en sociedad con. Con las comunidades, con las escuelas, con las organizaciones sin fines de lucro y todos los recursos que tenemos aquí en el condado de Santa Cruz. También he indicado que queremos crear un lugar valiente y seguro para hablar sobre la equidad racial en el contexto de la del condado. Y creo que trabajando juntos, lo, lo estamos logrando en tener esa conversación, ha sido un proceso interesante y he podido aprender yo mucho y crecer de tener esas conversaciones con personas como María Elena. Así que gracias por esa pregunta. Y creo que tengo, tenemos tiempo para una pregunta más que se hizo en el chat y después vamos a pasar a los uh, siguientes pasos. Hay una pregunta aquí, estoy tratando de encontrarla, de alguien que en el Central California Alliance for Health, oh, trabajando en aumentar las vacunas de COVID para las personas negras, indígenas, poblaciones de color. La pregunta es qué está viendo usted como barreras o tiene alguna respuesta o está oyendo comentarios uh, en cuanto a las vacunas. Algunos de ustedes tienen alguna uh, comentario o cosas que ustedes han escuchado. Yo solo puedo hablar sobre una cosa específica que oí recientemente cuando. Hablamos de la población afroamericana cuando es tan pequeña, uh, ellos no ven una reflexión de ellos mismos en cuanto a las personas o las agencias que proveen las, uh, los servicios. En cuanto a la poblas, en cuanto a la contratación, también hay que recordar a las poblaciones más pequeñas, porque de hecho son tan pequeñas. Y como qué, qué significa prestar servicio a las personas en esa comunidad cuando ellos no ven personas que son proveedores o mensajeros que se ven como ellos que les pueden uh, ayudar y crear esa confianza para que puedan vacunarse y en las poblaciones en que uh, son, cuando son tan pequeñas el personal no refleja a esa comunidad. ¿Hay algo que quieren agregar, Najib, o, ¿No? o alguien más, alguien más? Todos han estado escuchando, pero puedo ver por los chats que todos agradecen la conversación, la franqueza. Cómo pueden crear esa relación de confianza con diferentes comunidades uh, si quieren compartir en el chat o en voz alta. Este es un buen momento para hablar sobre los próximos pasos y quisiéramos pedirles a todos que piensen todo, sobre todo lo que han oído hoy día y la. Uh, la franqueza de, de Valerie y Najibis no solo sobre los esfuerzos, las señas iniciales de éxito y los desafíos y el trabajo constante que implica uh, tratar con estos desafíos para que no sean una barrera que impida el proceso progreso. Y quiero que todos compartan algo en el chat. ¿Qué es lo que a uh, lo que usted captó de esta reunión, qué es lo que usted escuchó y algo que usted va a hacer diferente mente por lo que usted escuchó hoy día. Uh, va a haber un, investigar un recurso que usted oyó hoy o a uh, hablar con alguien o ser un mentor para alguien o crear alguna relación de aliado con alguien. ¿Cuál será el próximo paso que cada uno de ustedes va a dar? Veo uno, unos comentarios muy inspiran, uh, inspirador, las presentaciones y las conversaciones. ¿Cómo vamos a cambiar esa inspiración a una acción? tomen un momento para pensar eso, a ponerlo en el chat y le animamos para que se inscriban a la conversación de la semana que viene, será muy, muy semejante uh, con líderes de organizaciones de fines de lucro, de Compass Community Services, del Centro de Salud de Santa Cruz, el Coastal Watershed Council y el Community Action Board. Será muy semejante el trabajo. Y luego tener una conversación con el progreso y cómo esos uh, desafíos se vuelvan barreras. Vamos a poner la información en el chat en un momento. Veo algunas cosas voy a tratar de seguir hablando, animando a todos. El progreso empieza ahora voy a hacer todo lo posible para empezar hoy. Hay muy uh, ideas muy importantes, explorar más el concepto de universalismo enfocado, aunque, aunque yo lo dije anteriormente, yo tengo que volver a estudiar ese concepto en core más explícitamente fue de mucha ayuda oír el ejemplo que ofreció Valerie como una estrategia muy importante. Nuestro último, lo, por favor, sigan añadiendo en el chat, pero siempre nos encanta tener a uh, las reacciones de las personas sobre uh, estas conversaciones recién uh, puse una encuesta. Um, sí, por favor, pueden tomar un momento para llenar la encuesta antes de que terminemos. Lo agradecemos mucho. Nos fijamos en los comentarios de todos. Cuando ustedes cierren la reunión, van a ver otra encuesta donde puede uh, contestar algunas preguntas más abiertas, donde nos pueden dar comentarios más detallados. Pero agradecemos que todos se hayan unido hoy día. Fue una conversación muy rica, un gran ejemplo. Le dijimos a Valerie, Energy y a Sven, Energy, que es como un experimento. Ellos pueden dirigir la conversación entre ellos y creo que todos hicieron un trabajo magnífico. y. Con la información con que vinieron y también a uh, facilitar la conversación entre ustedes tenemos, uh, tenemos la esperanza de la tener otra semejante en la, en la semana que viene y vamos a seguir citando este tipo, organizando este tipo de conversaciones con otras organizaciones. Cómo podemos uh, seguir adelantando este trabajo de la equidad racial. Thank you all so Gracias a todos, muchísimo.